Vale, vamos a ver. Inventario. ¿Cómo se llama la caja? Bueno, pongo box eh, y me debería de salir, ¿no? Easter eh, Island. Vale. Isla de Pascua. Vale. Si es que me.. La guitarra lindo. esa está guay. ¿Y eso qué es? Tribal marking. Vamos a darle. A ver, espera, espera, espera. Eh, le he le dado le da una nada más, Sí, te, te voy a compartir ahora. Llama Como hay pero Espérate, me voy a poner aquí un personaje. Sí, llámame, anda, llámame. A ver, ahora de esto. Llámame, bro, llámame. Vale. Hola. Eh, transmitir un turné. Vale, esta cosa tiene pinta de ser más fea. A ver, me voy a poner, me voy a, poner a Don Martínez. Su comentarios eh. La puta bandita. Ya ve. A ver. Me cago en mi muerto. Me cago en mi muerto. Es que se lo voy a esto dejar. Vale, eh. Vamos a, vamos a pillarnos más de estas. Tengo 10, eh. Vamos sí, a si ver toca, si toca lo de la piña me la das. ¿Qué es que eso? Sí. Eh. Me cago en la puta. Ojo. Conzoña maque. Me cago en mi muerto ya me han dado otra caja No, no, es que has gastado No, vale <ríe> Eh... Mazo Parece Sonic, a ver... Bueno, un intento de Sonic <ríe> sí, claro. Te pueden soltar también... Scrap, ¿no? Creo Sí los kill counters hmm. Mira, es... conozco a uno que tiene eso que te ha tocado en Mythical En Sky Lantern Estela de feo, la verdad. Vaya cosa fea y eso que de ahí atraqueé una cara. Fía. Una cara fada. <coughs> ¿Y esto con qué mapa ha venido, cojones? Yo que sé, me han puesto un nuevo, un nuevo mapa. Ojo, no. Ojo, tremenda pomfón. Pom del crown. Me cago en mi muerte. Corona de cuero. A ver. A... Me cago en mi muerte. <risa> pues te queda bien, eh. La pluma que te... muerto, mira cómo lo traspasa ella. Con la, con la pluma que tienes te va a quedar de puta madre. Mira. <risa> oh. Madre de Dios. Cosa más fea, cojones. Dios. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos, <risa> que, me, que me dan otro Moai Head, cojones, di que sí. Lo que yo quería. <risa> Regaladmelo, por favor. Otro tradeo. Otro yo no quiero eso, mi inventario Me cago en mis muertos Cosa más fea, cojones. Y esto, esto quítamelo ya, bro, ya me está, está poniendo malo Y que no hayas metido mis katanas no. Eh, eh, eh, se viene, se vino Se vino, bro Se vino No me jodas A ver No me jodas ¡oh! lo que No me jodas Bro, vaya, vaya sacada, ¿no? Tú sabes que esto, esto se vende por una pasta, ¿no? Sí, sí, sí. Tú sabes que esto se vende por una pasta, ¿no? Vaya por pues para el mercado. Sí, porque este la feo. Sí, sí, a mí, a mí me gusta. Pero... ¡Oh, que me da la... Anda, mira lo que me va a dar. La guitarrita. No, no, ahí está. Mira La guitarrita no, no es fea, ¿eh? se la espalda, ¿no? Sí. Madre. Que. qué... Qué, a ¿qué andaluz. <risa> y yo que se, lo a mi que se lo ponga a mi personaje sin coña, eh. Se lo ponga a mi personaje, ¿eh? ya sin coña. Otra, otra, otra. No. Bueno, me va a dar la tribal esa que no, no sé lo que es, Que tenía... ¿Eso qué es? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es? ¿Un best? No, no, no, no, es una camiseta Es una camisa, pero es en plan de... Como cicatrices, ¿no? ¡Hala, qué guapo! A ver... Eso es un taparrapo Mis muertos, qué guapo, ¿no? No me gusta Pues a mí me gusta tela ¿Y si le pongo unos grass aquí. Espérate, no, me voy a poner la... A ver, es que... Eh... Es que digo la tontería. A ver, Character. Aquí. Este le queda bien. ¿Eso qué es la, la Lucky? No, la Lucky no. La Lucky esta. Lucky Coins. No, no, digo de... Madre mía. Digo la camisa. La camisa. Ah, sí, la Lucky Jodie, claro. Lucky Coins, no veas tú, bro. Eh... Pero es como. La cosa es. Y yo creo que una camiseta mítica de eso eh, está guapo, eh. A mí no, a mí no sí, me parece sí, nada sí. feo, eh. Sin coña. Sí, una mítica bien, pero no sé. Pero una mitical de eso, una camiseta, una camiseta de eso. Vamos, creo que es lo, es lo mejor que viene en la de esto. Me va a dar el King Crab S. Uh, vale. Aquí quiero verlo, no sé. Sea. A ver, a ver cómo es. Vale, espérate, me voy a cambiar de personaje, no me, me voy a cargar a ningún personaje Me veo a este hombre ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué le es que pasa? quítate el mueve, quítate el móvil, quítate el mueve Bueno, sí, ya le pasó oh, todo ¿Qué le pasa? Voy, sí, me voy a todo es todo. un es un cangrejo con una, aquí Sí, es un es un cangrejo con, con un bastón ¿Cómo? Es un cangrejo con un bastón en tu cabeza es, es, la la la es la evolución, la evolución de la piña, vamos. Me cago en la puta. ¿Esta es la última o es queda otra? No, queda otra. No, otra fea, creo, un de esta no, cojones. Me cago, Estoy tranquilo que ya queda amortizado. El... Mira, me ha, da, me ha dado crafting, crafting material de esto. Sí, estaba cinco. <coughs> a ver. ¿Qué me va a dar? La, la de antes pero sin mítica. Ah, pues muy bien. O pues para que la tenga por lo menos. Ya que la de la mítica la voy a, esto es lo que voy a vender. ¿A cuánto? Esto lo vendo yo por 30 pavos, 40 cojones. No, no eh, ni nada. Muy bien, yo, yo voy a decir 40. 40, 40. Me, me das el moai, por favor. <risa> ¿Quieres un moai, bro? Yo te doy un moai.